Le damos la bienvenida a nuestra compañera Marta Mamani. Marta, bien. buena jornada de lunes, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia de lb 7 Acá muy bien, por supuesto, empezando la semana y de la mejor forma. Muy como bien. tiene que ser, siempre con el espíritu bien arriba. Bien. Y bien. bueno, y hoy. No sé cómo, es, cómo están vestidos hoy, pero sí, ya, ya los vi, ya los vi un poquito. Ah, bueno. Pero les voy a contar cómo sí. influyen los colores en nuestra vida diaria. O sea, la forma Ajá. de... sería el color que llevamos a diario. Porque uh -huh. aparte del color que llevamos en nuestro espíritu, también tenemos que adornarnos con el color que llevamos por fuera. O sea, como sabemos, todo es un conjunto de buena energía, ¿sí? buena vibra y todo influye en esto. Y bueno, ¿de qué color nos vamos a vestir según la ocasión? ¿Cómo hacer para atraer la buena suerte, la buena energía, la buena vibra, como decimos siempre? Y esto, como les dije, es un conjunto de todo, todo tiene que estar en armonía, ¿sí? Pero la importancia que tienen los colores de acuerdo al evento donde vayamos, a la ocasión, a la intención, que yo tenga incluso de, de hasta para otra persona, o sea, porque los colores influyen en la vida diaria y en la energía de la otra persona. Por ahí yo me he visto de un color sí. y quizás eh, si voy, ejemplo, a conseguir un trabajo y voy con un color que no, no llame mucho la atención. Voy, es todo, como voy que todo de eso... negro, Marta. Me, pung, me puse la, la, la camisa negra, la corbata negra y el saco negro. Sí, bueno, bueno, en el caso ese es, ya sabemos que el negro sí, es para una ocasión, para la noche, para mm. todo esto. El negro ¿qué es, es oscuridad, claro. es, no, digamos, voy a conseguir un trabajo, me he visto todo de negro y es como que no... Y me voy van a dar a generar me van esa, a seguridad de laburo. Eh, esa, <risa> sí, seguridad que, bueno, y fui, nos y vemos fui, claro, ya y, en la y, próxima... Y fui para el... un puesto administrativo, me dice, no, no, pero todo de negro, no, todo de negro, no. ¿Cómo influye, claro. no? El color. Es que por ahí pensamos que el negro sí nos puede ayudar en cuanto a ir elegantes, eso sí, pero se lo usa más para la noche y sí. como les dije, o sea, de, de acuerdo a la ocasión que yo tenga, si voy a conseguir un trabajo nunca vestirnos de color oscuro, sí puede ser un azul, que el azul da seguridad. Bueno, ahora les cuento un poquito de qué se trata, que, qué influye cada color, qué es lo uh -huh. que atrae. Bien. Tenemos que tener mucho en cuenta esta importancia que tienen los colores en nuestra vida, en tanto en, en el hogar como en la forma de vestirnos. Y bueno, por ejemplo, el amarillo, ¿qué pasa? A muchas sí. personas no les gusta el amarillo. El pero amarillo, el amarillo patito? <ríe> bueno, nos podemos poner un amarillo, sí, patito puede ser, pero mm. no tanto, más vamos a algo más tenue. ¿sí? Okay. ¿El amarillo qué hace? atrae la abundancia a la economía de prosperidad, sí. todo esto en positivo. O sea, yo me he visto de amarillo, me he visto con el color del sol, me da energía. Sabemos que el sol nos irradia mucha, muchísima energía durante el día. ¿Y qué hace? O sea, nos vestimos de amarillo, salimos, aunque no sea todo de amarillo, todo, todo, toda la vestimenta, ¿sí? Porque por ahí es muy... Como que quizás no a mucha gente conozco que no les gusta entonces algo por lo menos algo una prenda de color amarillo eso atrae la abundancia el dinero sobre todas las cosas el dinero después bueno si hablamos del color verde es el ejemplo el verde qué hace atrae la buena vibra la salud la seguridad todo esto si yo por ahí me siento un poquito triste o un poquito mal en cuanto a la salud ¿Qué hago? Me, me pongo algo de color verde y seguro me voy a sentir mejor. El azul, y como les dije, el azul sí, yo puedo ir a buscar un trabajo y puedo vestirme de algo azul. ¿Por qué? Porque me da mucha seguridad y eso genera a la otra persona también. Y no es tan solo la forma, el color, todo esto, sino es lo que yo genero. O sea, si yo voy vestido de blanco y no tengo seguridad, no me sirve de nada tampoco. O sea, es mente, cuerpo y alma. Es claro. un conjunto de todo en positivo. El naranja, ¿qué hace? Es la unión del rojo y el amarillo y es el color de la fortaleza, la seguridad, atrae el amor, la prosperidad y o sea todo, todo es en positivo, ¿sí? Y el conocimiento, si yo por ahí voy a rendir o algo me llevo algo de color naranja, sí, en rosa simboliza la ternura, la simplicidad, la dulzura y se usa generalmente a la hora de salir. También puedo, puedo ir a conseguir un trabajo, ponerme algo rosa que no invade mucho a la otra persona, no genera ese choque porque mm. hay colores que generan ese choque visual y bueno y qué hace, a que me digan que no, sí. Yo yo siempre tengo que ir predispuesto al sí a a la seguridad esa de que voy a conseguir lo que quiero, lo que voy buscando, ¿sí? claro El rojo. El rojo es el más importante de los colores. ¿Por qué? Porque atrae el amor, la buena energía, la pasión, la buena vibra. Apa. Si voy a una cita, siempre uh -huh. es mejor vestirnos de rojo. Eso va a generar algo en la otra persona. Van a observar que la persona va a mirar el atuendo. Así sea muy simple. O sea, no necesito algo muy sofisticado, pero... Sí, algo de color rojo. Entonces van a ver que la otra persona es como que mira un poquito y. ¿Por qué? Porque estoy vestido de, de rojo, así el color de la atracción. Es todo atracción en rojo. Ajá. El dorado. Uh -huh. El dorado. Eh, los colores metálicos siempre generan riqueza, felicidad. O sea, por ahí para la noche, si yo me he visto de un color dorado, vieron cómo atrae todo esto, o un plateado, que son los colores que tienen esa energía de digamos de generar riqueza, felicidad y bueno, y si seguimos con otros colores, el, el morado aporta estabilidad, armonía, es la mezcla del rojo y el azul y esto que te, te, todavía tenga más energía y irradia mucha mayor seguridad, ¿sí? Ustedes vieron que el color lila tanto en el el ro, el perdón, el morado, el lila en el sí. hogar también me genera un ambiente de estabilidad, de, de algo de paz, tranquilidad, ¿sí? Y bueno, y así el blanco, pureza, equilibrio, paz, energía, dinero, atrae eh, muchísimo el dinero. Generalmente ustedes van a ver que si salimos, nos ponemos color negro, pensamos que bueno, estamos muy bien vestidos. Pero viene alguien de, de color blanco y ¿qué pasa? El blanco es iluminación, o sea, me, se va a llevar más las miradas el blanco que el negro. Se los aseguro que si observan claro. esto es así. Por ahí el negro puede quedar muy, muy bien en cuanto a la noche, como dijimos, pero el blanco es luz, entonces se va a llevar más miradas el blanco. Ejemplo, si yo me pongo un vestido blanco y, o tengo un vestido negro, ¿qué pasa? El vestido blanco me va a llamar más la atención, ante las hablo ante las otras personas, ¿sí? Claro. La energía que ya eso es increíble. Y bueno, y así tener en cuenta también esto para el hogar, no, no tan solo para la vestimenta, sino también para el hogar, para la decoración, como decíamos el otro día, si no nos animamos a pintar por ahí toda la casa de un cierto color, algo, una parte o, o una habitación, esto es, es, como les dije, un conjunto de todo, todo en armonía tiene que estar. Y así, bueno... Eh, en cuanto a la mente, el cuerpo, el alma, todo, todo tiene que estar en equilibrio y así me va a ir mejor. O sea, voy generando todo esto y mucho más importante la autoestima de cada uno. Si yo ah. voy, así sea, del color que sea, o sea, si yo voy con esa seguridad de decir yo voy a conseguir esto, lo que quiero lograr, uh -huh. seguro lo voy a tener. Acá ¿Sí? me, acá me es... agrega una, una oyente, dice, mi sobrino usa todo negro en el trabajo. Eh, gracias a Dios siempre le va bien. Yo pienso que todo es actitud uh -huh. y seguridad. Nada tiene que ver los colores, dicen acá. Gracias. Exactamente. Pero, pero ya tiene trabajo. Ya, el, el, el general, claro. Claro, ya o sea, lo, tiene. lo estábamos diciendo. O sea, claro. no importa por ahí si, si es un color negro. Pero si voy con esa actitud... Y siempre... O sea, el negro sí es elegante y todo esto. Bueno, él ya tiene trabajo. Ya lo tiene, ¿sí? claro. Pero yo tiene. hablo en caso de ir a conseguir, a ir a una entrevista... Ir a, a un encuentro con alguien, ir. Claro. En ese, en ese caso, sí. Y bueno, sobre todo, como, como dice esta oyente, es también la actitud, o sea, uh -huh. la actitud mental de, de cada persona. Yo me puedo vestir todo blanco y voy. Con casito, cara de larga. Cargado, claro. negativo. O, o muchas veces antes de salir ya decimos, no, que, pero ¿para qué voy a ir? Si seguro me va a ir mal, van a tomar a otra persona. O si voy, ejemplo, a, a una cita o a otra cosa. Sí. O, o, o también a comprar algo, ¿por qué no? Y quizás en el camino me, me pasa algo porque voy con esa influencia negativa. O sea, no, no estoy cargado de esa energía. Como les dije, el sol y la luna son los elementos que más energía nos dan. Tanto uh -huh. en el día como en la noche y bueno debemos recargarnos de eso todos los días para seguir adelante en nuestra vida o sea tener esa actitud positiva bueno todo influye sí el color de la vestimenta el color de, del hogar de donde estamos nosotros dijimos que tenemos que estar en un lugar armónico eh, el hogar tiene que estar tranquilo armonizado todo y eso influye aunque aunque crean que por ahí no es tan tan o sea lo que nos genera pero sí tiene mucho que ver, ¿sí? Así que a tener en cuenta todo esto. Y bueno, y la gente que ya lo tiene, el trabajo y todo esto, que ya consiguió todo, bueno, sí, no no no hay problema en, en que se vista en cuanto, como dijo la oyente, en, con este color. ¿Por qué? Porque, bueno, ya, ya está con esa seguridad, ¿sí? Claro, Marta, además de también lo mental. Eh, hay algunos lugares que tienen el uniforme con X colores, entonces más allá de lo que uno quisiera usar, tiene que respetar el uniforme. Y, por ejemplo, claro. tiene X colores. Sí, sí. Eh, y después también sí, hay estudios sí. que tienen que ver con los colores que vos pintas tu casa para que sea un ambiente más relajado. Los ambientes de estudio llevan otros colores. Eh, qué sé yo, sí, lo que sí. es la cocina y todo, también usa otros colores. Como que cada color, como bien marcas vos, los colores tienen energía. Y yo aprovecho y te pregunto, uh -huh. ya que dijiste que nos sí. estuviste chusmeando cómo estamos. Yo hoy tengo un vestido floreado que tengo casi todos los colores. ¿Voy claro. combinando las energías de todos? Exactamente, va, va combinando Ay. todo, todo. O sea, cada color tiene una fuerza. Y bueno, y eso, imagínese, o sea, en, en, con todos estos colores está con una energía bárbara hoy. Así que muy bien por Eva. Bien, buenísimo. Un aplauso para Eva, está muy bien. Y bueno, Perfecto. y así todos los días tener un poquito en cuenta. O sea, no es tan solo eh, todo lo que yo vaya. Vaya generando, sino van aportando pequeñas cosas, ciertos elementos, el color, la vibración de cada persona, vibrar en positivo, como dijimos a, antes, en frecuencias altas, no en baja frecuencia. ¿Por qué? Porque la baja frecuencia, que atrae? Enfermedades, atrae desgano, uh -huh. tristeza, eh, por ahí siento que me duele la cabeza y no sé qué me pasa, y son energías negativas que van invadiendo nuestro cuerpo las energías se contagian como dijimos también si estamos con otra persona que por ahí vibra en negativo es como que eso se va contagiando así que alejar las malas vibras perfecto y de eso se trata para seguir manteniéndonos bien en este año y bueno seguir caminando en positivo como no. lo hace toda la audiencia de 7 cada día que nos escucha marta cómo hacen para ponerse en contacto con vos todos los oyentes eh, y poder ampliar todos estos datos que vos nos das eh, bueno, en las redes sociales mi Facebook es Marta Mamani Marta con THA y en Instagram Marta mamani 13 Bien. Y bueno, si no, a escuchar los mensajes que están enviando constantemente a la radio y agradecer Ay. a cada oyente por el cariño que día a día me brindan y eso es impagable. Les mando un beso inmenso a cada uno de ellos y por más que por ahí no se animen a hablar y a expresarse, yo sé que ...que del otro lado hay mucha gente... ...y por ahí mucha gente sola también... ...que nos escucha, que somos la compañía... ...o sea, uh -huh. una, una buena compañía... Perfecto. ...porque la radio es, es eso... ...es compartir con la persona... ...con los oyentes, con todo... ...y bueno, los quiero a todos... ...a uno por uno les mando un beso... ...gigante y a seguir así... En, ...vibrando en alto y en positivo... ...bien... ...muchísimas gracias Marta, que tengas un gran lunes... ...exactamente, igual para ustedes... Un beso gigante y muy buenas tardes, muy buenos días para todos, ¿sí? Bien. Muchas